Imagina que ya no puedes oír esa canción, que tu serie favorita dejara de existir. Cada vez que consumes contenido ilegal pones en peligro miles de puestos de trabajo y sin creadores, músicos y escritores ya no habrá nada más que escuchar ni leer. No dejes que te roben la emoción.